En este video tutorial te voy a mostrar cómo abrir tu cuenta de broker eh, y cómo configurar el token dentro de tu cuenta de broker para que se empiecen a hacer operaciones eh, de manera automática por medio de este token donde se van a estar reflejando eh, de manera paralela las operaciones que haga un trader profesional se van a reflejar en tu propia cuenta. Está increíble esto, pero bueno. Como sabes, aquí en Expert Moment eh, tenemos varias opciones de, de, de broker. Pero bueno, nosotros decidimos promover este Derip porque eh, hay dos aspectos bien importantes para nosotros. Uno de ellos es que es un broker que ya tiene 22 años operando en, en el mercado. Eh, y algo que también nos encantó es que nosotros empezamos a buscar, como tú sabes, en las redes sociales, eh, buscar referencias de personas que ya están utilizándolos, utilizándolo perdón, y la verdad es que nos sorprendimos que todo el mundo habla de manera muy positiva de este broker entonces por eh, esta, estas razones decidimos promoverlo así que pero al final tú decides el broker que tú quieras ok para eso entramos a la cuenta del broker que es derip aquí está la, la página perdón página derip.com y entramos a esta página aquí podemos cambiar el idioma eh, ponemos español y bueno, eh, ya estando aquí, eh, podemos abrir nuestra cuenta en este, en este eh, botón que dice Crea Cuenta Demo Gratis. Hacemos clic ahí y nos manda a esta, a esta página. Aquí tenemos que poner nuestro correo, el cual queremos registrar. Aquí está nuestro correo. Hacemos clic en Acepto Términos y Condiciones y hacemos clic en Crear Cuenta Demo. Y bueno, aquí nos dicen que nos enviaron un mensaje a nuestro correo para continuar con la activación de nuestra cuenta. Sale, Entonces, nos vamos a nuestro correo. Aquí estamos dentro de nuestro correo y aquí está el mensaje. Aquí está el mensaje que nos llegó. Bien importante lo siguiente. Para abrir esta cuenta de, del broker, sí les recomiendo que sea en una computadora, eh, en una laptop, eh, PC, en una tablet... Pero no lo hagas en un teléfono. Porque si no, no te va a permitir configurar el token. Ya que abras tu cuenta en la computadora, en el dispositivo que lo vayas a hacer. Ya puedes abrir tu cuenta en el, en el, eh, en el teléfono. Sin ningún problema vas a poder tener acceso a él. Pero para abrir la cuenta es bien importante que sea desde un ordenador, eh, PC, laptop. Y, y ahí puedes abrirla. sale Entonces bueno, aquí hago clic en el mensaje. Y aquí dice... Eh, gracias por crear eh, una cuenta con nosotros. Para completar el registro, verifica, verifique su correo electrónico. Hago clic aquí en verificar correo electrónico. Si por alguna razón no funciona el botón, aquí nos dejan el link aquí abajo para poderlo hacer. ¿sale? Entonces hago clic en verificar mi correo electrónico. Y nos abre esta ventana donde dice dónde vive eh, en México. Eh, esta, página, esta cuenta se está abriendo en México. Dependiendo del país donde te encuentres, obviamente te va a aparecer ahí tu país. Aquí hago clic en siguiente. Aquí me pide que eh, crear una contraseña. Entonces pongo una contraseña. Eh, importante debe ser de 8 caracteres con letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. ¿okay? Ya está creada la contraseña. Hago clic aquí en comience a operar. Y listo, ya quedó creada la cuenta nuestra cuenta en el broker a partir de aquí vamos a hacer un pequeño cambio vamos a accesar desde binary.com a nuestra cuenta binary es un broker que es hermano de derib son derib y binary pertenecen a la misma compañía eh, nada más que primero tenemos que abrir nuestra cuenta en derib y después que hayamos creado la cuenta vamos a hacer el proceso de la configuración y del eh, y del depósito del saldo a tu cuenta desde binary.com ok entonces procedemos a entrar a la página de binary.com aquí estamos dentro de la página binary.com ya estando aquí dentro de esta página hacemos clic aquí en iniciar sesión y con los mismos datos que usé para abrir la cuenta en Deriv voy a colocar aquí el correo y la contraseña ok ya tengo los datos, correo y contraseña y hago clic en iniciar sesión. Y listo. Se está abriendo ya la cuenta de nuestro broker dentro de binary.com. De entrada eh, el broker te ofrece una cuenta demo, una cuenta ficticia de demostración con 10 mil dólares ahí de saldo. sale. Pero bueno tenemos que abrir una cuenta real. Aquí está el el, eh, el botón para abrir una cuenta real, porque es lo que necesitamos. Hago clic en abrir una cuenta real y ya que estamos aquí, tenemos que seleccionar la moneda que vamos a utilizar: moneda fiat. Puedes abrir cuentas con criptomonedas, o sea, puedes abrir una cuenta co para para operar con criptomonedas o puedes abrir cuentas para operar con dinero fiat, dinero tradicional. En este caso, vamos a abrir una cuenta eh, con dólares. En este caso, nosotros que estamos acá en Latinoamérica si tú estás en europa pues obviamente euros en inglaterra en australia utilizas la moneda de curso en ese lugar sale aquí en este caso sería dólares y doy siguiente en este botón aquí ya vamos a poner los datos los datos de nosotros porque si se, si recuerdan en la página de derip solamente pusimos nuestro correo este y no pusimos en ninguna parte nombre ni apellido ni nada bueno en este caso si vamos a poner ya nuestros datos. Ok. Aquí va el nombre. El apellido. Fecha de nacimiento. Aquí buscamos el primero el año. Hago clic aquí en el año. Y aquí se me despliega todo esto. Para buscar el año. Y luego de ahí buscamos el mes. El mes. Y el día. no Aquí estamos. Y bueno. Ya está el, eh, la fecha de nacimiento. Ahora ponemos el teléfono. Listo, le damos siguiente y aquí vamos a colocar el domicilio, calle y número de la casa. Aquí pondría la colonia, aquí pongo la ciudad, aquí selecciono el estado y aquí el código postal. Listo, hago clic en siguiente y aquí vamos a aceptar los términos y condiciones y vamos a hacer clic aquí que no soy una persona dedicada a la a la política ni nada de eso, ok, aquí pongo, hago clic, perdón, en hacer perdón, hago clic en añadir cuenta y listo ya quedó nuestra cuenta real, miren aquí está la cuenta real en dólares hago clic aquí y aquí se despliega también la cuenta demo, aquí la tienen la cuenta demo y aquí está la cuenta real, puedo tener tantas cuentas como yo quiera de diferentes monedas, por ejemplo aquí puedo abrir una de cripto pero en este caso no lo necesito, solamente ocupo la de dólares, ¿ok? Que es con la que va a tradear nuestro, eh, nuestro trader profesional, que nos va a hacer eh, las operaciones de manera automática en nuestra cuenta, con el plugin que vamos a usar, con el token que vamos a usar, ¿ok? Bueno, ya que estamos aquí, pues tenemos que proceder a hacer eh, el eh, depósito del saldo a nuestra cuenta. Eh, Tú decides qué cantidad. Eh, en este caso vamos a, a hacer un depósito de 100 dólares. ¿ok? Entonces hago clic aquí en Deposite ahora. Hay un montón de opciones aquí en México. Eh, obviamente esas opciones van a cambiar en, por cada país. En este caso lo puedo hacer con tarjetas de crédito. Eh, lo puedo hacer por medio de Oxo, que es una cadena de tiendas aquí en México. Un depósito bancario. Eh, lo puedo hacer por otras plataformas de pago que existen. Pero yo recomiendo Spay porque es de manera rapidísima, increíble. En cosa de 10, 15 segundos queda hecho este, eh, la transferencia. ¿Sale? Pero te voy a mostrar para que veas cómo se hace. Por ejemplo, si quieres pagar en efectivo, en Oxo, que la verdad eh, el costo es muy elevado con relación a hacerlo por medio de Spay. Pero te lo quiero mostrar para que veas cómo se hace. Hago clic en clic en Oxo y aquí yo pongo el monto que yo quiero eh, depositar, que en este caso serían 100 dólares, ¿no? Aquí está la moneda de dólar, 100 dólares. Hago clic en siguiente. Como ven, aquí está ya. Aquí yo selecciono, aquí hago clic en seleccionar. Si lo quiero hacer por medio de Oxo, si lo quiero hacer por medio de un banco, tengo tres opciones de banco, pero hago clic en hacerlo por medio de Oxo. Aquí nos piden datos, el CUR, RFC, IFE. Aquí lo voy a colocar. Puse el RFC y hago clic en enviar. Me está generando la orden de pago para hacerlo por medio de OXO. ¿Sale? Hay que esperar un momento. Y listo, ya se generó la orden. Y como puedes darte cuenta, aquí el pago es de $2,466 pesos con 53 centavos. Aquí hay un cargo, la verdad, muy alto. Para hacer el depósito, pero bueno, esa es una opción que tenemos. Eh, tú lo puedes hacer así, si tienes el dinero en efectivo. Eh, es importante llevarte este código, porque ese es el que vas a utilizar para hacer el depósito. Puedes imprimirlo en esta parte, puedes imprimirlo, el código este, sale para que te lo lleves a hacer el pago en OXXO. Ok, esa es una opción. Ahora voy a mostrarte cómo se hace por medio de una transferencia electrónica, Ok. Para eso nos regresamos a la página de Binary.com. Ya me regresé aquí a esta plataforma donde están las opciones de depósito, de pago. Y hago clic aquí en Spay para hacer una transferencia electrónica de mi cuenta de banco hacia la cuenta del de broker. ¿sale? Hago clic aquí y se me abre esta ventana. Y aquí yo pongo el monto en pesos y aquí se va a reflejar lo correspondiente en dólares. Quiero depositar 100 dólares. Entonces vamos a poner una cantidad, más o menos esta, aquí está, 2070, y serían 100 dólares con 20 centavos, ¿ok? Podría ser esa cantidad, podría bajarle un poquito para que, eh, perdón, para que eh, sean 100 dólares, si, si lo quiero cerrar a 100 dólares, pero digo, creo que, creo que ya con, mira, queda cerrado en 100 dólares así. 2,066 queda cerrado con 100 dólares. Hago clic aquí en siguiente. Y me va a redireccionar a el, eh, los datos que necesito para hacer la transferencia electrónica. ¿Ok? Les recomiendo este método porque de verdad es súper ágil, súper rápido. ¿Ok? Aquí ya se me eh, desplegaron los datos. Esta es la clave interbancaria que vamos a usar. El banco es STP sale servicio de transferencias y pagos así se llama este servicio es para todas las eh, bancos digitales eh, binary pues es un broker que es un banco digital realmente este es el nombre del beneficiario bien importante esto este es el concepto dentro de, lo, de la, del formato de la transferencia viene una parte que dice concepto pones este número porque este número está referenciado contigo en el momento que usas este, esta referencia ese depósito va directamente a tu cuenta. ¿Ok? Entonces, ya que hagas eso, ya que hagas el depósito, ya que hagas el depósito en la transferencia, haces clic aquí en back. ¿Sale? Aquí lo puedes salvar, o sea, lo puedes guardar, pero haz clic aquí cuando ya hayas hecho la transferencia, haz clic aquí. Aquí te dice que se va a actualizar de manera inmediata cuando se haya hecho la transferencia. ¿Sale? Entonces, eh, me voy a regresar a la página principal. De nuestra, de nuestra cuenta, ¿no? de nuestra oficina virtual de Binary. Bueno, ya estamos en la página principal del broker, de tu, de tu cuenta. Aquí debe de aparecer el saldo cuando quede en firme. Ok. Y bueno, ahora vamos a proceder a programar, configurar el token, que es el que te va a permitir hacer como tipo cuenta espejo. Con las operaciones que haga el trader, se te van a reflejar en tu cuenta sale entonces para eso nos vamos aquí donde dice operar hago clic aquí en operar y hago clic aquí en web trader estando en esta página eh, hago clic aquí donde dice start trading bueno un poquito de paciencia por favor para que nos abra esta página eh, dentro de nuestra cuenta cuando hacemos clic en operar nos manda a una parte interna de nuestra cuenta donde se hacen las operaciones ya estando aquí, tenemos que volver a poner nuestras credenciales, nuestros datos de, de inicio de sesión. Aquí hago clic en iniciar sesión. No se alcanza a ver todo el botón verde, pero es aquí en este botón verde de arriba, del lado derecho. Se abre esta ventanita y hacemos clic aquí en iniciar sesión en la cuenta verdadera. Porque acuérdate que tenemos una cuenta gratis dentro, pero aquí no vamos a operar. Vamos a operar en esta, en la real. Hago clic aquí en iniciar sesión. Y aquí nos pide abrir sesión con nuestro correo y nuestra contraseña ok el mismo correo y la misma contraseña con la que tenemos nuestra cuenta aquí en binary hago clic en iniciar sesión y nos va a redireccionar a esta página ok en esta página eh, aquí, quito estos eh, anuncios y bueno ya estamos dentro de la parte donde se opera y aquí en el lado derecho pueden ver que aquí tenemos la cuenta Sale, aún no está fondeada, pero aquí te va a aparecer a ti lo que hayas fondeado, lo que hayas depositado. Hago clic aquí, hago clic aquí. Y se despliega este submenú. Y nos vamos aquí donde dice Copy Trading. Clic en Copy Trading. Y bueno, se nos abre esta ventana donde aquí vamos a configurar el token. Aquí vamos a colocar el token. Esto lo vamos a dejar como está. Seleccionado aquí en copiador. No en operador, sino aquí en copiador. Porque solamente queremos que se copien. Los, las operaciones de nuestro broker De nuestro trader, perdón Hacia nuestra cuenta, ¿sale? Si hacemos clic aquí Le damos acceso a ese trader Que entra en nuestra cuenta Que pueda operar dentro de nuestra cuenta Pero también pueda, pues, obviamente depositar O retirar saldo Y no queremos eso Solamente queremos que se copien las operaciones Entonces aquí lo dejamos como está Y aquí vamos a pegar el token En esta parte, ¿sale? El token eh, te lo hace llegar la persona que te invitó a, a formar parte de nuestra empresa y constantemente puede haber cambios constantes de token, eso no lo, no lo van a anunciar en su momento la compañía, pero en este momento voy a poner un token que tenemos ahorita asignado para, eh, comentar, para mostrarte cómo se hace el, la configuración, ¿sale? Y bueno, ese es el token que vamos a utilizar. Aquí está el token que vamos a utilizar. Hago clic aquí en el símbolo de más. Hago clic aquí. Y aquí está. Ya está el token aquí. Aún no está activo. Tenemos que hacer clic aquí en esta flechita del lado izquierdo del token. Hago clic ahí. Y vamos a borrar esta información. Porque obviamente tiene una configuración ya predeterminada. Que no nos funciona para lo que queremos hacer. Aquí lo dejamos libre. Sin nada. Eh, eliminamos estos estos puntos, estos botones y hacemos clic en actualizar ya se actualizó, aquí no sé que ya se actualizó y ahora sí procedemos a hacer clic aquí en play donde está el símbolo de play y listo, cuando quede este símbolo de stop significa que nuestra eh, nuestro token quedó ya eh, operando y ahora sí cuando el, el trader empieza a hacer operaciones, se te van a reflejar aquí las, las operaciones y vas a empezar aquí a ver eh, diferent, el saldo que va a estarse moviendo. ¿okay? Bueno, pues eso es todo. Eh, espero que te sirva este video. Cualquier cosa, cualquier pregunta con la persona que te invitó eh, te puede resolver cualquier duda. Un placer.